Bienvenidos a mi canal, soy Die... Ah. Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Diego y esto es de... Ah. Bien, me salió perfecto. ¿Qué? ¿Nada de eso se grabó? Bienvenidos a mi canal, soy Diego y esto es de... Kindu, el canal donde con un micrófono deficiente, una calidad de imagen deplorable... ...y dibujos sacados del mismo infierno, yo muestro... ¡Ya no lo voy a repetir otra vez! ¿Qué les pasa, producción? Suscríbanse, denle like y compartan para conquistar el mundo algún día. Y subo instrucciones diabólicas cada... ¿En serio? ¿Ni los chistes se graban? Sí, lo sé, este debió ser el primer video del canal, pero... ¿Acaso parezco alguien que haga las cosas en orden?